Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, volvemos a salir fuera a buscar la evidencia. Concretamente me encuentro en la provincia de Jaén, la capital de Jaén la tenemos a unos escasos 15 kilómetros. Como veis, todos son campos de olivos. Concretamente este caso que vamos a hablar hoy aquí y vamos a ver una serie de imágenes, pues incluso salió en los medios de comunicación. El caso del OVNI de Porcuna ocurrió por estas inmediaciones. De hecho, se han reportado en esta zona donde estáis viendo, concretamente, incluso por las montañas que tenéis aquí, estas montañas que podéis ver, se han reportado diferentes avistamientos de objetos voladores no identificados. Pues el caso concreto de donde me encuentro ahora mismo, pues es una carretera de perfecto acceso, estrecha en este caso y sobre todo es transitada por tractores. De hecho, cuando está la temporada de la aceituna, que es los árboles eh, que podéis contemplar aquí detrás de mí, pues la gente sale muy temprano a trabajar. De hecho, eh, madrugan mucho y todavía el sol, así como lo tengo muy vertical ahora mismo, pues no está todavía saliendo ni tan siquiera. De hecho, se preparan las cuadrillas para poder disponerse a recoger la aceituna. Pues este caso es muy curioso porque por esta carretera eh, venía transitando pues, un tractorista, un señor con un tractor de grandes dimensiones, incluso con un remolque, para poder, eh, después de eh, sacar esa aceituna ¿no? de, de, de los árboles, pues poner, ponerla dentro de su remolque. Curiosamente, este señor eh, observa cómo en la lejanía hay una luz, hay una luz muy potente, una luz blanca muy potente, pero que sigilosamente, sin eh, hacer ruido alguno, se dirigía en dirección hacia donde venía el tractorista, en, justamente pues, enfrente de él. Es a partir de aquí cuando este señor pues, lo que decide es noblemente echarse a un lado para que puedan pasar los dos tractores. Él pensaba que era un tractor también que venía en el mismo sentido, pero a él le parece algo muy raro porque la carretera de acceso era por el, la dirección, en el sentido en el que venía este tractorista. De hecho, en el otro sentido, hasta la población más cercana, pues hay unos 20 kilómetros y lo más normal es que todo el mundo venga por ese acceso de la carretera es aquí cuando nuestro protagonista pues intenta echarse un poco hacia el arcén, hacia la cuneta para poder pasar los dos tractores sin colisionar claro él se echa a un lado y ve que ese vehículo se queda quieto con una luz muy potente claro él se queda pues aproximadamente un minuto esperando pues que ese otro tractor lo rebase y normalmente cuando alguien se cruza un tractor con otro, pues bueno, se paran a la misma altura y hablan qué, cómo ha ido el día, qué tal, cómo se ha dado. En fin, intercambian unas palabras y es lo que este hombre estaba esperando. Cruzarse, pues para preguntarle qué, cómo vas, hacia dónde te diriges, tal. Bueno, este tractorista se encuentra de que el vehículo está parado justo delante de él a unos 50 metros aproximadamente. Se empieza a percatar que este objeto es muy grande. Y que este objeto ocupa el ancho de la carretera, ocupa ese, ese, esa carretera que dice, bueno, pues será un tractor de grandes dimensiones. Pero él intenta hacer memoria, porque se conocen todos los que están por esta zona, e intenta hacer memoria de quién tiene un tractor tan grande. Es aquí cuando el señor se da cuenta de que eso no era un tractor, ese era un vehículo de grandes dimensiones. En ningún momento él piensa que puede ser un ovni, un objeto volador no identificado, ni muchísimo menos. Es a partir de aquí cuando él arranca nuevamente el, el tractor y avanza pues, unos 20 o 30 metros e incluso le hace señales eh, luminosas para que este vehículo o bien haga maniobra o se eche hacia un lado. Este objeto le responde con otras luces, otras ráfagas de luces, pero muy potentes. Él dice que él nota incluso eh, calor en la cara y que tiene que ponerse las manos para proteger sus ojos. Acto seguido, este objeto que está parado en la carretera, está detenido, no emite sonido, solamente luz. Es a partir de aquí cuando este objeto empieza a elevarse muy lentamente, muy lentamente, justo en esta carretera que tenemos aquí detrás, en esta misma carretera se empieza a elevar un poquito y se queda en un, a una altura de unos 20 metros. Evidentemente aquí no podemos calcular la altura de 20 metros, pero 20 metros ya es algo considerable para estar detenido delante de ese objeto en una carretera. Es aquí cuando este señor empieza a ponerse nervioso, no sabe qué hacer porque no sabe lo que tiene delante. Este objeto empieza a moverse y desplazarse hacia esa zona que tenemos justamente aquí y que veremos unas imágenes de un castillo que tenemos justamente aquí enfrente. El castillo del Berrueco. Este es el castillo del Berrueco. Este castillo, pues, bueno, en la Edad Media, pues, estuvo pues, habitado, ya contaríamos la historia en otro momento, pero este objeto va en esa dirección de una forma ascendente, va ascendiendo hacia allí, e incluso este señor recuerda que eh, empieza a tener más luminosidad, una luminosidad mucho mayor y se va quedando justo en lo alto de esa montaña. Se queda estático, con lo cual este señor arranca un poco más el vehículo, avanza un poquito más, pero llega un momento en que se detiene a ver qué es lo que se ha levantado en esta, en este, justamente en esta carretera. Claro, no da crédito a lo que está viendo, porque evidentemente llega a la conclusión de que no es un tractor lo que ha visto. Pues ese objeto se queda ahí durante unos dos minutos, escasos, no llegan a dos minutos, y este señor lo que intenta rápidamente es coger el teléfono móvil, está muy nervioso y cuando vuelve a mirar, ese objeto ha desaparecido. Caso muy curioso, este caso ha salido en diferentes medios de comunicación a nivel nacional, en España incluso se ha hablado de forma internacional de, de este evento. Se llegó a entrevistar al tractorista y de hecho en aquella dirección, justamente enfrente de donde me encuentro yo, pues ocurrió algo parecido eh, con un, camionie, un camionero, un señor que iba con un camión y un objeto que iba paralelo a la carretera. Otro objeto de color blanco, eh, también de unas grandes dimensiones. Este objeto, este señor del tractor, pues lo que relata es que podía tener alrededor pues, de unos 5 a 6 metros de diámetro, un poquito pues, sobrepasando el ancho de esta pequeña carretera comarcal, porque esto es una carretera comarcal. Quizá era un poquito más ancho o lo que dice él, quizá la luminosidad hacía que fuese... Eh, pues más grande de lo normal. Lo que sí es cierto es que cuando este objeto se queda parado justo en esa montaña, este objeto empieza a emitir un poquito más de luz y cuando él ya se dispone a sacar su teléfono para querer grabarlo, fotografiarlo, este objeto él ya no lo ve. De hecho, seguía siendo de noche, con lo cual él tiene una eh, vaga referencia eh, con la montaña que tenemos justamente enfrente. Tiene una referencia un tanto errónea, debido a que no hay luz y no tiene pues, un referente eh, para poder ver. Pero lo que sí es cierto es que esa eh, bola de luz pues, hacía que conforme iba ascendiendo a una altura pues, eh, de unos 20 metros, incluso cuando iba en ascendente, él me él comentaba, me comentaba eh, que... Recuerda que iluminaba, iluminaba esa pequeña zona de olivos por donde iba pasando. Así que os dejo este testimonio con todas estas imágenes y como siempre digo, sacad vosotros vuestras propias conclusiones. Creo que este es otro de los casos del fenómeno ovni. A este señor lo pude entrevistar ya hace más de cinco años. Y os puedo decir que no quiere saber nada más del tema, ni entrevistas, ni nada, porque también tuvo un poquito de acoso y derribo en relación a lo que él había visto. Cuando se le pregunta qué es lo que él vio, pues sinceramente él responde que no lo sabe. Él sabe que vio un objeto que se levantó y sobrepasó aquella montaña y de golpe desapareció por completo. Así que amigos, por mi parte nada más, os dejo esta evidencia y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.